Taller de Matemáticas con Santi García Cremades. Hoy hablamos de la multiplicación. A ver si nos da una idea de cómo multiplicar nuestro casi siempre escaso dinero. Bienvenido, Santi. <risa> Hola, Salva, ¿qué tal? Encantado. Vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando multiplicamos sin usar palabras? Es decir, eh, con palabras que todos entendamos. Pues hablamos de la suma del último día, pues precisamente <risa> multiplicar es sumar muchas veces. Es sumar uh -huh. de manera repetida. Eso es lo que es la multiplicación. Ajá. Por ejemplo, ¿podemos ver algún ejemplo? Sí, multiplicar, bueno, estamos aquí otra vez con las piedras, Ajá. como cuando sumamos, porque esto viene de la edad de piedra, del neolítico. <risa> pues vamos a, a contar como contaban antes. La suma ya, ya explicamos, que es pues 2 más 1, y hay un número nuevo, que es el 3. Que es el siguiente del 2. Sí. Bueno, cuando hacemos una multiplicación lo que hacemos es contar sumas repetidas. Por ejemplo, <risa> yo digo, vamos a hacer dos veces tres. Ajá. Pues dos veces tres es una vez tres y otra vez tres. Y entonces eso es dos veces tres. Cuando uh -huh. digo dos veces es dos por tres. Uh -huh. Lo mismo daría que fueran tres naranja que tres azules. Tres ¿no? azules, sí. Porque, porque hemos convenido que la unidad son estas piedras. Son piedras. Son vale, si hablamos de piedras, sí, el color sí, no sin importa. El color, pero serían es. tres veces, dos veces tres, serían una vez, dos veces tres más tres. Que ya hemos, en vez de multiplicación hablamos de suma. Y aquí voy a ir a, a las azules, que uh -huh. es lo mismo que decir 3 veces 2. Si yo uh -huh. digo 3 veces 2, digo una vez 2, otra vez 2 y otra vez 2. Entonces estoy haciendo una suma, en realidad, Un de 2 más 2 más 2, que son, uh -huh. siguen siendo 6 porque son conmutativas. Uh -huh. Da igual 3 por 2 que 2 por 3. Y sin embargo, estamos viendo que es una multiplicación 3 una multiplicación, veces 2. Dos, uh -huh. tres o dos. sea que cuando lo que eh, la operación que hacemos es multiplicar, convertimos un número en la unidad del otro y al revés, ¿no? Efectivamente, claro. En vez de contar eh, las sumas, que en sumas solamente eh, estamos haciendo el 2, podemos hacer más 3, más 4, uh -huh. estamos englobando una unidad, que es uh -huh. dos veces algo, que es Ajá. dos veces, en este caso tres, claro. o si hablamos de tres veces dos, la unidad ha cambiado, pero estamos haciendo eso, tres veces ese algo, que en este caso sería el 2. Vamos a ver, y tú te has traído ahí unas varillas sí. que por lo visto... ...también sirven para multiplicar y a mí sí. eso me, me, me tiene intrigado. Sí, pero vamos a empezar por la, el método tradicional de, de multiplicar. Vamos a, hacer una, venga, vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo, de dos cifras... ...para dos ponerlo cifras, algo sí, más complicado. Para, ¿eh? para no liarnos. No. Pero, eh, vamos a volver a, a la época de, de la infancia, que aprendimos no. en la infancia a multiplicar... ...y te enseñan siempre de una manera... Un, unos mejor que otros, ¿no? Sí, sí, hay gente que se le queda mejor, pero bueno... Lo, ...vamos a hacer, por ejemplo, 12 y multiplicamos... ...por 34, para uh -huh. tener números diferentes... Vale. ...y que aquí vamos a hacer hasta una llevada y todo... ...para recordar uh -huh. eso... ...esto era muy sencillo, hablábamos siempre... ...de izquierda, es decir, de derecha a izquierda... ...y de abajo a arriba... Uh -huh. ...empezamos por el 4, que es la unidad del segundo factor... ...multiplicamos por el 2... ...entonces sería 8... ...y vamos después a la decena del primer factor... ...4 por 1, 4... Vale, ahora como vamos a hablar de la decena del segundo factor, ya corremos un valor, que vamos siempre a las decenas, porque decena por unidad es decena y decena por decena es centena. Pues tres por dos aquí serían 6 y 3 por 1 serían 3. Y ahora, en lugar de multiplicar, ahora ya es una suma, porque uh -huh. hemos hecho, hemos descompuesto en, en dos sumas diferentes. Y ahora tenemos solamente que sumar esto como si fuera un cero... tenemos aquí 8 en la unidad. 6 más 4, que son 10, me llevo una, esto es lo típico, me llevo una, 3 más 1, lo pongo aquí, y serían 4. Bueno, 408. ¿Esto cómo sé yo que está bien? Pues me voy a, a, los, a, a los ordenadores, que no fallan nunca, los ordenadores. Los humanos fallamos más, y vamos a hacer aquí que. 12 por 34. 12 por 34. ...y efectivamente me dan 408... Claro, ...y, entonces y ya está la tranquilo. típica pregunta del alumno que dice... ...entonces para qué tenemos que aprender esta, <risa> esta multiplicación... ...si ya los ordenadores, ¿no? Si ...el lo, teléfono móvil te lo hace... ...y más no rápido... Tienes que, ...no tienes que, ¿no? Sí, que sí. esforzarte... ¿no? ...lo hacen mejor, lo hacen más rápido, fallan menos... Uh -huh. y, ...y es verdad que los ordenadores son máquinas de calcular... ...mucho mejores que el ser humano... Uh -huh. ...pero... ¿Y si fallan las calculadoras? ¿Y si claro, no ¿qué fallan ¿Qué pasa si se rompe el ordenador? Si rompe, no? ¿Si rompe Tenemos el que saber teléfono? sobrevivir sin ordenadores también. Ajá. Y aparte que no solamente la matemática, como hemos hablado muchas veces, esto no es solamente calcular. Las matemáticas son pensar. Y, uh -huh. y pensar eso es lo que le ganamos a los ordenadores. Ajá. Uno humano es capaz de pensar mejor que un ordenador en ciertas cosas, uh -huh. por ejemplo, en sentimientos, en diferenciar un niño de un adulto, de un hombre o de una mujer, una mujer. claro Todavía cosas hay cosas en las que superamos a los ordenadores. Pero, por ejemplo, ya jugando al, a la gente no. no. Y nos nos me decías ganan. también ¿no? al otro juego un, chino. ¿no? un juego chino que se llama Go, uh -huh. Geo, y, y es un juego más intuitivo, más humano, digamos, que el humano uh -huh. le ganaba a los ordenadores, aunque pudiesen calcular muy rápido, porque era intuitivo, como el uh -huh. póker también. Uh -huh. En el póker le podemos ganar a un ordenador porque hay supersticiones, hay una cierta, un cierto uh -huh. ámbito humano, que el, y en el Go... Ha habido un ordenador. Sí, el un ordenador poco? no conoce al jugador, ¿no? A lo mejor el jugador va de farol es. muchas veces o pocas veces o unas veces y otras veces no. Claro. Y el ordenador no sabe, ¿no? Claro, un farol. ¿Cómo claro. detectaba el ordenador un farol? Claro. A lo y... mejor al cabo de un tiempo se acaba conociendo, ¿no? El ordenador al, sí, al sí, humano sí. se juega siempre con el mismo. A lo mejor podría Por eso aprender. en la inteligencia artificial está una parte que es el, el algoritmo en sí, uh -huh. que serían las matemáticas que hay de por sí, y después hay una parte que se llama entrenamiento, que uh -huh. es un ordenador aprende a través de la experiencia. Uh -huh. Y eso claro. también lo hacemos los humanos. Y claro. por eso se llama inteligencia artificial. Vale, y los palillos esos que claro, te decía esto antes, ¿no? lo voy a apartar, ya he hecho la multiplicación, me estoy contento. Pero vamos a, a hablar de una multiplicación que ya hacían los antiguos. Uh -huh. que Ya he hablado de, de, lo, de las piedras, pero también los antiguos jugaban con palos. ...en vez de numeritos y no se ponían... ...no hay pinturas rupestres de multiplicaciones... ...pero sin embargo sí que jugaban con palos... ...y vamos a hablar de cómo se multiplicaría... ...con palos... una multiplicación, la, vamos a hacer la misma... ...12... 1, un palo... y 2... ...que sea la unidad y la decena... Vale. ...lo separo... ...entonces ahora por encima... ...voy a poner cruzando en perpendicular sí. ...voy a poner el 34... Ajá, ...12 por ...3 palitos... ...3 ¿no? palitos de decena... ...lo voy a poner aquí Ajá. al principio... ...vale... ...y... ...vamos a hacer aquí los cuatro... Vale. ...a ver que me quede así más o menos... ...las unidades... ...aquí se va a ver un poco regular y por eso me he traído los folios... ...sí para volver a... para hacerlo hay que para, se quede, ...para que quede claro claro... ...entonces yo aquí lo que he hecho es poner... ...un palito de decena del 12... ...y dos palitos de unidad del 12... Ajá. ...y después los tres palitos... ...de decenas del 34... El y, ...y los cuatro, cuatro de unidad... ...que son las cuatro unidades... ...del 34... Vale. ...esto lo sabe hacer un niño... ...esto es muy, muy sencillo... Sí, ...incluso yo ¿verdad? creo que antes de hacer esto... ...se puede aprender a hacerlo así... A hacer así. ...dicen que es una multiplicación maya... Mm -hmm. ...pero ahora se ha descubierto... ...que no era solamente maya... ...sino mm -hmm. los antiguos... Sí, que, ...yo mejor. lo voy a generalizar así... ...los sí. antiguos ya sabían hacerlo... ...y ahora vamos a poner a contar simplemente... Las, ...los puntos de intersección... ...de las perpendiculares que hemos hecho... Mm -hmm. ...vale, esta... ...esta columna... ...van a ser las unidades... Ajá. ...esta, las decenas... Y estas las centenas. las centenas. Esto se puede hacer con, con, tres, con multiplicaciones de tres unidades, de cuatro. Uh -huh. Claro, pero. Es pero más, se complica más, ¿no? es más sí, Para eso se inventaron los números, Ahí para está. descomplicar estas cosas. Eso ¿no? es. Eh, aquí tendríamos las unidades, así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos 8 en unidad. Uh -huh. Lo sabemos ya seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en decena, más 1, 2, 3, 4. 6 más 4, que son 10. Ajá. ...pues tenemos te, lo mismo de y antes... Una. ...y me llevo una aquí... Uh -huh. ...y uno, 2 3 ...tres, tres más uno, uno o sea, coincide... ...con lo cual tenemos la misma historia... ...oye, ¿para qué se inventó la multiplicación? ¿Se sabe en el momento de la historia... ...en el que se inventó y... ...a qué respondía, a qué pues, tipo de problemas? Igual que te dije que la suma se inventó... ...en el momento que nos hicimos sedentarios... y ...empezamos a cultivar... Uh -huh. ...que ya era, digamos, contar... ...nuestros cultivos uh -huh. y ser óptimos en... Sí, de, de hecho el yo creo que me contaste... ...que empezó la cosa restando, claro. ¿no? Es decir, porque se llenaba primero el, claro. el almacén, ¿no? Y luego se iba restando lo que se iba sacando, ¿no? Claro, es más fácil sí. ir a cazar... ...sin pensar lo que vas a conseguir... ...sino lo que consigues, pues lo, lo almacenas... ...y después lo que tienes que gestionar es sobre todo... ...cuánto me dura el almacenamiento... ...entonces uh -huh. la resta es lo que va faltando... ...lo que va restando... Claro, era sí. lo más importante en aquella época... ...eso ¿no? es, y la multiplicación uh -huh. vino ya después... ...con la contabilidad... Uh -huh. ...cuando ya, digamos, lo que, lo que había que contar... ...era bastante grande... ...ya no, no era solamente 3 eh, más 2... ...o 2 veces 3... ...cuando estábamos hablando de contar... ...pues por ejemplo, si contamos... ...cuántos meses han pasado en 34 años... Uh -huh. ...pues en 34 años ya no... ...si me pongo a hacer 34... Es decir, 12 más 34, 12 34, más 12. 34, 34, 34, y así, pues es una pesadez. Es ¿no? una ristra muy grande sí. y todo ese mentor, lo que, lo que he comentado, de 12 veces 34. Uh -huh, y claro. eso sería la multiplicación. Eso sería la multiplicación. Cuando, cuando empezó la contabilidad, digamos, sí. cuando empezó la economía. Uh -huh. Y la potenciación, que ya hablaremos otro día de ella, pero es un tipo determinado de multiplicación, ¿no? Exactamente. Igual que la, la multiplicación es sumar varias veces, la potencia es multiplicar varias veces. Cuando yo uh -huh. hago dos potencia tres... ...es 2 por 2 por 2. Uh -huh. ...es una extensión... ...de, de ese concepto de uh -huh. hacerlo muchas veces... El, ...esa claro, operación. O sea que de la multiplicación... ...perdón, de la suma a la multiplicación... ...de la multiplicación a la potenciación... A la ¿no? ...eso es. Ese sería el camino, ¿no? Del, del, ...de, de las operaciones sí, sí, sí. de la aritmética. Correcto. Y vamos a ver... Eh, ...no nos queda mucho tiempo... ...pero sí que me gustaría... Eh, ...que habláramos ahora de los palabras... ...que hay implicados en la operación matemática... ...no está factor... ...está ¿no? factor, está producto, que es el resultado. el resultado... ...y por ejemplo, hay un, una propiedad muy interesante... ...que es la distributiva, la propiedad distributiva... ...de la multiplicación, uh -huh. que esto es famoso... ...y se equivoca muchísima sí, gente... Sí, cuando tienes que multiplicar dos números... ...y sumarle y otro, sumar. ¿no? Y cuando claro multiplicas, que sí. sumas y multiplicaciones, sí. ¿qué haces? Hay, claro, o sea, primero la multiplicación, creo sí, recordar... ...eso ¿no? es el, el ordenamiento, claro. ¿no? ¿Y por qué, por qué? Pues porque la multiplicación, digamos que, que es la, la propiedad distributiva... ...te manda eso, es, esto funciona por axiomas... ...como uh -huh. coment, comentamos, uh -huh. esto son propiedades... ...y la multiplicación se puso con esas propiedades... ...entonces hay que seguirlas... Claro. Si, ...si no estás haciendo otra cosa. Claro, porque por ejemplo tú pones 4 por 5 sí. más 1... ¿no? ...vamos a hacer por ejemplo... ...4 por 5 más 1. Más 1, ahora si por ejemplo tú dices... ...5 más 1, 6 por 4, 24... ...te has equivocado. Te has equivocado, ¿no? esto es muy típico... ...cuando lo haces al revés, cuando, pones, cuando leemos... ...de izquierda a derecha... Uh -huh. Pues cuando tú haces esto, un, muchos alumnos van y dicen, claro, pues 1 más 4 son 5, por 5 25. 25. Eh, no. Y la aliado, liado. Claro. Porque primero siempre la multiplicación. Es la, la propiedad, eh, la operación prioritaria. Uh -huh. Y esto viene, que serán 4 por 5, 20, 20, más 1, 21. 21. Vale, esto se puede eh, hacer de diferente manera, que es con la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación distribuye la suma. Es decir... Si yo pongo 1 más 4 y le pongo los paréntesis, entonces ya he cambiado la prioridad. Entonces ya sí que tengo que aquí lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es lo que está entre paréntesis. Claro. 1 más 4. Sí sería 25. Y aquí sí que serán 25. Claro. ¿Por qué? Porque la, la multiplicación distribuye la suma. ¿Qué quiere decir? Que 5 lo voy a distribuir con 1 y con 4 es 1 por 5 y después 4 por 5. He distribuido esta cosita de aquí, que era junta, uh -huh. la he distribuido con la multiplicación en dos paquetes, claro. Y arriba no es así. Y arriba no es así, porque arriba uh -huh. no hay prioridades, solamente la multiplicación. Bueno, Eso yo como... creo que ya hemos recordado un poco, nos <risa> tenemos que marchar. Pero yo creo que esto nos ha quedado claro. Ya claro. veremos a ver la próxima vez que nos veamos si nos queda igual de clara la división, la ¿no? división. que tiene alguna complicación más. ¿no? Claro. Hay gente ni, ni ni se acuerda de dividir, dividir que, que sobre recordarlo. todo por dos o por tres uh, cifras. Pero uh, no, sí, bueno, yo sí. creo que lo vamos a intentar recordar. Gracias, <risa> Santi. Bueno, gracias, de verdad... Salva.